noticia muy importante para la Provincia de Santa Fe. Eh, se ha dado un paso significativo. Eh, la homologación de la Corte significa ni más ni menos que se ratifica eh, plenamente este, la legalidad de ese acuerdo que se había firmado y, entre el Gobierno Nacional y la Provincia, pero fundamentalmente da paso a que ahora, eh, a partir de esta fecha de homologación, empiecen a correr los 30 días de plazo para que la Nación eh, entregue los títulos públicos eh, a la provincia de Santa Fe y la provincia de Santa Fe eh, pueda coparticipar la parte que corresponde de, de estos recursos a los municipios y a las comunas eh, de Santa Fe. La deuda eh, ascendía aproximadamente a 151 mil millones de pesos eh, obviamente que eh, esa deuda tiene eh, una parte que se coparticipa a los gobiernos locales. Eh, el monto de esa coparticipación es aproximadamente 18 mil millones de pesos para los municipios y comunas. Pero bueno, también eh, hay que tener en cuenta que eh, los títulos públicos que van a recibir la provincia de Santa Fe se ajustan por SER, de manera que con el transcurso del tiempo, este monto que yo le menciono, va a tener un ajuste adicional que dependerá eh, lo que ocurra con el índice de inflación. Así estuvieron eh, planificado, digamos, eh, la aceptación de estos títulos para tratar de que eh, vía este ajuste a ser la provincia pueda proteger eh, el poder adquisitivo de esos recursos. La legislatura ha planteado eh, con buen criterio que el, los recursos que vengan en pago de esta deuda tienen que estar asignados a la ejecución de inversión pública, es decir, que puede ser obra pública o puede ser la adquisición de, de equipamiento, eh, y por otra parte, eventualmente, para poder cancelar deuda que hubiera sido tomada para financiar también eh, gastos de capital. Ese destino está establecido en la ley de presupuesto vigente y, y así lo va a cumplir la provincia. Yo creo que eh, es un paso más en este proceso muy largo, muy complejo. Imagínense de que el momento que se presentó la demanda ante la Corte hasta la fecha han transcurrido eh, 13 años y bueno, eh, el gobernador Perotti en... en algo más de dos años y medio de gestión, y teniendo en cuenta que hemos transcurrido una pandemia que ha condicionado una parte importante del periodo de gobierno, ha logrado, digamos, con su intenso accionar, no solo eh, en el ámbito judicial como lo ha hecho la provincia a través de la fiscalía, sino también eh, ante las autoridades del Gobierno Nacional, ha podido lograr ya esta homologación que eh, nos, nos deja, digamos, en la etapa final de, de esta larga saga de la deuda eh, de Nación con la provincia de Santa Fe.